existen tres formas para inclinar textos dentro de photoshop vamos con la primera vamos a seleccionar la herramienta de texto con un clic o simplemente presionando T en el teclado clic y arrastrar para seleccionarlas en bloque y que ya arriba en la parte superior se te va a activar el panel de control de acuerdo al carácter obviamente vamos a tener que buscar un tipo de letra que tenga la opción de itálico bueno esa será la más tradicional la más sencilla vamos con la segunda y es una de las que más me encanta porque está presente en photoshop desde la versión 2017 Hacemos otra vez lo mismo, clic y arrastra para seleccionar el texto en bloque Y en la parte superior vamos a buscar algo que es súper interesante y es algo brutal Como sabemos decir aquí en este canal Vamos a buscar estos tipos de letra que son variables, open type variables ¿Qué significa esto? Mira, te lo explico así Elegimos, en la parte derecha vamos a tener el panel de carácter, obviamente el panel de propiedades carácter vamos a tener algunas opciones para trabajar o para personalizar ese texto. Pero si damos clic y arrastrar en Slant o Inclinar, vamos a tener estas alternativas. Esto es algo fenomenal. Y vamos con la tercera y está presente básicamente en todo Adobe. Desde la versión que me acuerdo, ¿eh? vamos a elegir la herramienta de mover, vamos a poner control T o Comando T en el teclado, clic derecho y vamos a buscar la opción que dice Sesgar hacia la izquierda la vamos a mover de un lado y hacia la derecha la vamos a mover de otro lado pero quiero que te fijes en algo muy interesante y es que arriba en la parte superior van a cambiar los valores es decir yo puedo ingresar los valores de manera numérica o simplemente con clic y arrastrar damos clic aquí en el visto